capítulo de hoy lo vamos a dedicar a hablar sobre las trabajadoras del hogar, un colectivo laboral fuertemente feminizado y precarizado al que la legislación laboral reconoce muchos menos derechos que al resto de las trabajadoras. Si trabajas en este sector es fundamental que conozcas tus derechos como primer paso para defenderte e intentar cambiar esa situación. Bienvenidos a Asesoría Jurídica. ¿Qué es una trabajadora del hogar? Es aquella persona que presta servicios para el hogar familiar realizando labores domésticas así como la dirección o cuidado del hogar en su conjunto, el cuidado de los miembros de la familia y otros trabajos tales como jardinería, guardería, conducción de vehículos y análogos. Por ejemplo, algunas de las tareas que realizan son limpiar, planchar, cocinar o cuidar de los miembros de la familia. ¿Y quién es el jefe? El empleador o empleadora es el titular del hogar familiar. En el caso de que sean varias personas que convivan en la misma vivienda, se considerará empleador o empleadora quien ostente la titularidad de la vivienda o quien represente a éste. Por ejemplo, si son varias personas que viven de alquiler se considerará empresario a quien viva en la casa y se encargue de contratar y dar de alta a la empleada, pudiendo ser responsables el resto de personas que convivan en el hogar. Si eres una empleada de hogar, estos son los derechos que no tienes en comparación con el resto de trabajadoras. Las trabajadoras del hogar tienen una regulación específica tanto laboral como de seguridad social, aplicándose el Estatuto de los Trabajadores solo de manera supletoria. Esto quiere decir que existen derechos reconocidos al resto de los trabajadores que no se le aplican a ellas. Las empleadas del hogar no tienen derecho a la protección del Fondo de Garantía Salarial, lo que conocemos como FOGASA, es decir, que mientras un trabajador encuadrado en el régimen general tiene derecho a que el FOGASA le abone una determinada cantidad en el caso de que el empresario sea insolvente y no pueda pagar, una empleada del hogar no estaría cubierta con tal protección y por tanto no recibiría ninguna cantidad en el caso de que el empleador carezca de capacidad económica suficiente para abonar su salario. La indemnización por despido improcedente de una empleada de hogar es menor que la de un trabajador o trabajadora en el régimen general de la Seguridad Social. Así pues, la indemnización que le corresponde en caso de despido improcedente es de 20 días por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades, mientras que para un trabajador estatutario es de 33 días por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades. Posibilidad de despido por desistimiento. Las trabajadoras del hogar pueden verse despedidas simplemente por voluntad del empleador. Así pues, el empleador puede extinguir el contrato comunicando a la trabajadora que desiste del mismo, con el único requisito de cumplir con un preaviso, el cual ha de ser de 20 días de antelación en el caso de llevar trabajando más de un año o de 7 días de antelación en el caso de que lleve trabajando menos de un año pero el empleador puede decidir por su cuenta no cumplir con la orden de preaviso, pudiendo sustituir esta obligación por el pago de esos días. La trabajadora tiene derecho a indemnización en el caso de que el empresario decida desistir del contrato y por tanto despedirla. La indemnización a que tiene derecho es de 12 días naturales por año trabajado, con un límite de 6 mensualidades. Tened en cuenta que esta indemnización es independiente del pago de los días de preaviso no cumplidos. Pero es que además esta indemnización le corresponde solo a trabajadoras contratadas a partir del 2012, lo que quiere decir que aquellas que estuvieran contratadas con anterioridad tan solo tienen derecho a siete días de indemnización. Como podemos comprobar, la normativa prevé la posibilidad de despedir a una empleada del hogar sin alegar causa alguna y con una indemnización muy inferior a la que tienen derecho el resto de las trabajadoras. Las empleadas de hogar no tienen derecho a la prestación por desempleo. Las trabajadoras del hogar no cotizan por desempleo y por tanto no tienen derecho a esa prestación, lo que comúnmente conocemos como paro. Esto provoca que una vez que son despedidas carezcan de esta protección garantizada para el resto de los trabajadores. Es totalmente injusto que se elimine este derecho a las empleadas de hogar debido a que la prestación por desempleo le sirve a la trabajadora para tener un sustento que le garantice el mínimo vital durante el tiempo que les encuentre en desempleo. Las empleadas del hogar carecen de esta protección lo que favorece la precariedad de la prestación del servicio y el que debido a situaciones de necesidad se vean obligadas a aceptar condiciones laborales que se encuentran incluso por debajo de las previstas legalmente. No tienen derecho al subsidio para mayores de 55 años. No tienen derecho a este subsidio porque para obtenerlo es necesario haber cotizado por desempleo un mínimo de seis años y como hemos dicho anteriormente, debido a que no cotizan por desempleo, tampoco tienen derecho a este subsidio. Particularidad en el caso de despido nulo. Cuando el despido de un trabajador amparado por el Estatuto de los Trabajadores se considera nulo, se le da de readmitir en su puesto de trabajo y abonarle los salarios de tramitación. Sin embargo, en el caso de las trabajadoras del hogar, hay tribunales que consideran que debido a la naturaleza de la prestación de servicios, ya que ésta se presta en el hogar familiar, si se declara la readmisión, se provocarían graves perjuicios para la intimidad personal y familiar del empleador o empleadora. Por tanto, le correspondería el pago de los salarios de trámite, pero no la readmisión, la cual se sustituiría por el pago de la indemnización por despido prevista en el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, ¿qué derechos le corresponden a una empleada de hogar? Salario. El salario ha de fijarse entre las partes, sin embargo, ha de respetarse el salario mínimo interprofesional. Permisos. Tienen derecho a permiso por maternidad, paternidad, lactancia, matrimonio, nacimiento o fallecimiento de familiar hasta segundo grado y a descansar los 14 festivos anuales, entre otros. Límite de jornada. La jornada máxima es de 40 horas semanales. Dentro de estas horas no se incluyen los tiempos a disposición o de presencia, los cuales, aunque no cuenten a efectos de las 40 horas semanales, han de abonarse o compensarse con tiempo de descanso. Ese tiempo de disposición o presencia no podrá superar las 20 horas al mes, salvo que se pacte compensarlo por descansos, en cuyo caso no se aplica este límite. Además, entre jornada y jornada debe existir un descanso mínimo de 12 horas. Por ejemplo, si se acaba de trabajar a las 8 de la tarde, no se podría volver a trabajar hasta las 8 de la mañana siguiente. El descanso semanal ha de ser de 36 horas semanales, es decir, un día y medio ininterrumpido. Vacaciones. Las empleadas de hogar tienen derecho a disfrutar de vacaciones durante 30 días naturales al año. Su distribución ha de pactarse y al menos uno de los periodos ha de durar 15 días consecutivos. La trabajadora tiene derecho a conocer la fecha de disfrute de las vacaciones con al menos dos meses de antelación a su inicio. En conclusión, en el capítulo de hoy hemos visto que las empleadas de hogar están sometidas a una legislación que las excluye de multitud de derechos respecto al resto de las trabajadoras. Pero la realidad es aún peor, porque en la mayoría de los casos ni siquiera se cumplen los pocos derechos que les reconoce la ley. Esta es una situación que ningún gobierno ha querido resolver. Para la mayor parte de la sociedad, las empleadas de hogar siguen siendo trabajadoras de segunda o de tercera, silenciadas e invisibles pero los gobiernos solo nos tendrán en cuenta si nos ven y nos oyen. Por eso tenemos que luchar para intentar cambiar esta situación y la única manera es a través de la unión, la asociación y la búsqueda colectiva de medios de defensa y de reivindicación. Llama o escríbenos un correo a CNT Córdoba si quieres consultar alguna cuestión o informarte sobre tus derechos. Y si no vives en Córdoba, acude al sindicato de CNT más cercano a tu localidad. Salud.